De amigos de Zona de Gol, bienvenidos a este domingo de fútbol americano aquí en el campo de los Colts Aragón. Los Frailes reciben a los búhos en esta semana 6. de la Juvenil de Otoño de Nefa 2022, ceremonia de capitanes previa al encuentro. ¿Tú, tú, tú, tú, tú? Todo listo para el arranque de este encuentro, patada de kickoff por parte de los Frailes. Aquí viene el patadón, el fin de hoy, el regreso por parte de los búhos. Buscando espacio por el lado bien, derecho. Bien la defensiva de tener en el actor número 12 de los Frailes, 18 de los trailers. Pero tenemos una serie de pañuelos en la jugada. Castillo va a ser en contra de los búhos. No hemos visto la señalización, pero seguramente serán sujetando en contra del conjunto del Politécnico. Es Una sustitución ilegal serán 12 jugadores así es que van a ser penalizados con 5 yardas, Primera y 10 para los búhos se va a repetir la patada de Kikov por el castigo de los búhos ahora será desde la yarda 40 aquí viene la patada, el y el regreso por parte de los búhos de nueva cuenta buscando por el lado derecho y ahora encuentra buen espacio le salió mejor que el regreso pasado, será primero y 10 para los búhos Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los Búhos, yarda 40 de su campo. Van por el centro, encuentra espacio el corredor y lo aprovecha para llegar a la marca del primer y 10. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar, yarda 49 del campo de los Frailes. Viene la ofensiva de los Búhos el quarterback número 4 se queda con el balón, con el pase que es incompleto le escapa de las manos al receptor Vendrá segundo daño Segunda oportunidad 10 yardas por avanzar Ahí, El centro que quedó un poco alto Trataban de hacer una libertad Del coreback Va a ser detenido atrás Vendrá tercera oportunidad Tercera oportunidad 17 yardas por avanzar para los Búhos. El movimiento viene con la Jetsuit Con el número 9 a sacar del terreno del juego será cuarta oportunidad para los búhos. Cuarta oportunidad son 13 yardas por avanzar en la patada de despeje por parte de los búhos. Hay un movimiento y ahí taparon la patada de despeje. El castigo fue en contra de los búhos. Una formación ilegal van a marcar declinado, así es que será primera y 10 para el conjunto de los trailers primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los trailers colocados en la yarda 42 del campo de los búhos se entra un poco bajo, le alcanzan a entregar al corredor que dice el pase por el lado derecho van a sacar unas 4 yardas en esta jugada vendrá segundo dan segunda oportunidad 6 yardas por avanzar Se cierra la defensa de los búhos Van a perder media yarda los trailers Vendrá tercera oportunidad Tercera oportunidad, siete por avanzar Al aire el pase corto completo con el número 9 Que ya va a ser detenido No va a llegar a la marca el primero y diez Serán cuarta oportunidad Cuarta oportunidad, una yarda por avanzar. Sin corredores, la ofensiva de los frailes. Al aire. El pase es desviado en la línea, es incompleto. Terminan las oportunidades para la ofensiva de los frailes. Tendrá la ofensiva de los burros al terreno de juego. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los burros. Campo Tierra, Defensa, le sacan el balón al corredor. Este lo suelta y lo recupera la defensiva de los frailes. Así es que vendrá la ofensiva de los rojos al terreno de juego. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los frailes. Yarda 29 del campo de los duros. Movimiento de jugador número 11, le entregan el balón a él. Ya va a ser detenido. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Nueve yardas por avanzar. pone al aire los frailes. Suelta el brazo del coreback. El pase que es incompleto. Así que vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad, nueve yardas por avanzar. En el aire los frailes. es salir por piernas, tiene espacio. Ya sale del campo con el avance, los frailes tendrán primera oportunidad. Primera oportunidad, diez yardas por avanzar para los frailes. con el corredor que buscan por el centro pero va a ser bien frenada esta jugada por parte de la defensiva de los búhos un par de yardas de ganancia para frailes vendrá segundo down. La... segunda oportunidad 8 yardas por avanzar a que el corredor encuentra espacio sigue avanzando un buen avance por parte de los frailes que tendrán primera oportunidad pero tenemos un pañuelo en la jugada El castigo es del lado izquierdo un sujetando en contra de los frailes van a ser penalizados con 10 yardas a partir del punto del FAO Cuenta será segunda oportunidad Y ocho yardas por avanzar el sujetando Si sí fue bastante adelante en la jugada Aquí viene con una objetiva Por back, decide quedarse con el balón Encuentra buen espacio Y lo aprovecha Para unas seis yardas vendrá tercera oportunidad Tercera oportunidad Es una yarda por avanzar Van por tierra El corredor encuentra espacio Por el centro Va a conseguir esa yarda y un poco más. Primera y gol para Frailes. Rápido se colocan los Frailes. Primera y gol. Van por el centro y el corredor. Que va a sacar una yarda. Vendrá segunda oportunidad. De nuevo se colocan los Frailes. Rápido. Segunda y gol. Yarda dos. Otra vez por el centro y el corredor. Que encuentra una avenida y lo aprovecha para meterse a las diagonales. Tocha por parte de los Frailes. Le ponen los primeros 6 de la mañana Veremos el intento de punto extra Intento de punto extra El punto extra tapado La bola sigue estando libre ya va a ser detenido el favor de los búhos El punto extra es malo el marcador se mantiene 6 por 0 A favor de los frailes sobre los búhos del Politécnico A reanudar el encuentro patada de kickoff Por parte de los frailes la patada de salida. El y el regreso por parte de los búhos. Ya va a ser detenido el fielder. Llegando a la yarda de 35. La primera y 10 para los búhos. Colocados ya los búhos para su primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Van al aire. Suelta el brazo. El el pase es incompleto. Tendrá segundo down. Segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar. En al aire los búhos, el pase que es completo. Primero y 10 para los búhos. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los búhos. Yarda 47 de su campo, van al aire de nueva cuenta. Se le acaba el tiempo al quarterback. Logra salir por piernas, lo sacan del campo. Así que vendrá segundo down. Segunda oportunidad, seis yardas por avanzar. Pase corto es incompleto. Así que vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad, seis yardas por avanzar. Movimiento número 9 se la queda el coreback. Encuentra espacio por el lado izquierdo. Sigue avanzando y ya va a ser detenido. Primero y diez para los búhos. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los búhos, yarda 40 del campo de los frailes, otra vez por tierra, encuentra espacio el corredor por el lado derecho, sigue avanzando, ya va a ser detenido, me parece que será primera y 10 para los búhos, primera y 10 para los búhos, yarda 29, por tierra por el lado derecho bien detenido el corredor vendrá segundo down damos inicio al segundo cuarto de este encuentro con la ofensiva de los búhos y con un pase corto la defensiva baja muy bien a detenerlo vendrá tercera oportunidad para los búhos tercera oportunidad son siete por avanzar A los búhos, sin embargo hay silbatazo de los oficiales, tiempo fuera por parte de los frailes Y el pase completo para los búhos. Y entran a las diagonales estocha por parte de los del Politécnico. Que le ponen los primeros seis puntos de la mañana su marcador, se empata el encuentro 6 por 6. vemos el intento de punto extra. Intento de punto extra. Y el punto extra es bueno. Los búhos se van arriba. 7 por 6. A reanudar el encuentro. Patada de kickoff por parte de los búhos. La patada es una patada corta. La dejan botar. Y pierden tiempo en el fildeo. Los frailes. Y aquí el regreso... Solamente fue como de tres yardas porque todas fueron laterales. Detenido el fielder, así que vendrá primero y diez para los frailes. Primera oportunidad, diez yardas por avanzar para los frailes. Van a comenzar desde su yarda, veinticuatro. Aquí van por tierra, van a ser bien detenidos Vendrá segundo daño Segunda oportunidad, siete yardas por avanzar A ver por tierra, los frailes buscan por el lado izquierdo Pero va a ser bien detenido el corredor, vendrá tercera Tercera oportunidad, 6 yardas por avanzar tierra y van a ser bien detenidos, será cuarta oportunidad cuarta oportunidad, dos yardas por avanzar, vendrá la patada de despeje por parte de los frailes aquí viene la patada, es una buena patada toca de legalmente por parte de los frailes, así que vendrá la ofensiva de los cubos al terreno de juego Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los búhos. Pase corto, completo con el número 24. Se libra de dos tacleos. Toma toda la banda y se va a escapar hasta las diagonales. Y es touchdown por parte de los Búhos que le ponen 6 puntos más. Error en el tacleo por parte de los frailes, que les cuesta 6 puntos. 13-6 el marcador. Veremos el intento de punto extra. Intento de punto extra por parte de los búhos Y el punto extra que es bueno 14 por 6 se encuentra el esquerdo. A reanudar el encuentro patada de Kikov por parte de los búhos y Aquí la patada El de y el regreso por parte de los frailes Rápidamente detenido el fílder Así que será primera y 10 para los locales Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para Frailes, por tierra el corredor que encuentra espacio, lo aprovecha muy bien para sacar unas 11 yardas, primera y 10 para Frailes, primera y 10 para los Frailes, otra vez por tierra, se cierra la defensa de los bus, alcanza a salir por piernas el corredor, pero ya va a ser detenido, vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad, 6 yardas por avanzar, por tierra encuentra espacio el corredor, sigue avanzando, ya por acá es detenido, sin embargo es un force collar lo que acaba de hacer el defensivo. Es primera y 10 para los frailes y además 15 yardas más. Y aquí está la señalización del oficial, primera y 10 para frailes. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los frailes, Colocadas en la yarda 29 del campo de los búhos, van por tierra el número 11 que busca por el lado derecho, logró zafarse un par de tacleos pero llega la defensiva a detenerlo, van a perder una yarda los frailes, vendrá segundo down, segunda oportunidad, 11 yardas por avanzar, el pase corto completo, pero hay un pañuelo en la jugada es un nombre inelegible por parte de los frailes, así es que van a ser castigados con cinco yardas segunda oportunidad 16 yardas por avanzar tras el castigo otra vez al aire el pase completo el ¿Sí, sí, primera oportunidad ¿Sí, sí, ¿Sí, sí, primera y 10 para los frailes colocados en la yarda 13 van al aire los completo por parte de los frailes que le ponen 6 puntos más al marcador 14-12 se encuentra el score veremos el intento de punto de Intento de conversión por parte de los frailes. Va, van por dos puntos para empatar el partido. Al el aire el pase que es incompleto. La conversión va a ser mala. Los búhos siguen ganando 14-12. Está está bien. A reanudar el encuentro. Patada de kickoff por parte de los frailes. Listo derecha, listo su izquierda. Y aquí viene la patada de salida. El fielder y el regreso por parte de los búhos. Bien detenido. Y el fielder será primero y diez para el conjunto Politécnico. Primero y diez para los búhos. con la ¡Sí, ¡Sí! Tainetra, muy bien la defensa de los frailes. Detienen. En la línea de golpeo vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad. 11 yardas por avanzar. Van por tierra los búhos. Encuentra espacio el corredor. No alcanzan a detener. Vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad. 6 por avanzar. No pasó. Por tierra los búhos. Pero no van a llegar a ningún lado. Será cuarto. Va. Cuarta oportunidad. 4 por avanzar. Despeje. Ahí silbatazos. Tiempo fuera de los búhos. Cuarta oportunidad. Cuatro por avanzar. Aquí viene la patada de despeje de los búhos. El fin de el regreso por parte del número dos de los frailes que va a ser rápidamente detenido. Así que será primera y diez para los frailes. El oficial nos anuncia la pausa de los dos minutos. Oportunidad 10 yardas por avanzar para los frailes, desde su yarda 19 iniciar con la ofensiva, van al aire, el pase que fue desviado, es interceptado, y aquí viene el regreso por parte del número 9 de los grupos, bien, no alcanzamos a ver si entra a las diagonales, me parece que sí fue detenido, no, si fue Toxown, así es que es anotación por parte de los búhos. Es que son seis puntos más. Vamos a ver qué dicen los oficiales. Si sí, fue anotación, seis puntos más para los búhos. Y aquí con el punto extra, suman 7 tras la jugada anterior. Así que el marcador, 21-12 a favor de los búhos. Ahora los trailes. Para dar el encuentro, patada de kickoff por parte de los cubos. Aquí viene la patada de salida. Techan a los fielders. Y alcanza a entrar a las diagonales, así que será touchback. Veremos a la ofensiva de los frailes desde su yarda 25. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los frailes. tierra pero la defensiva lee muy bien van a detener al corredor tendrá segunda oportunidad segunda oportunidad son 13 yardas por avanzar a través rápidamente detenidos y aquí hay un tiempo fuera por parte de los búhos tercera oportunidad 12 yardas por avanzar Los frailes por tierra, el corredor ¡Eh! ¡Eh! ¡Ese castigo! es cuarta oportunidad. Finaliza el segundo cuarto, nos vamos al descanso, los búhos ganan 21-12 sobre los frailes del colegio del Perpeyano. Todo listo para iniciar el tercer cuarto, viene la patada de kickoff por parte de los búhos. El de regreso por parte de los frailes buscando por el centro. Rompe un par de tacleos el jugador, pero ya va a ser detenido. Llegando a la yarda 40. Los frailes tendrán primera y 10. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los frailes. Y con el acarreo va a ser bien detenido el corredor. Un par de yardas de ganancia. Vendrá segundo dan. Segunda oportunidad, 8 yardas por avanzar. Receptores del lado derecho, los frailes vienen con su ofensiva. Por tierra, corredor que rompe la primera línea de tacleos. Va a ser detenido tras unas seis yardas. Vendrá tercera. Tercera oportunidad, una yarda por avanzar. Y por tierra los frailes, consiguen esa yardita y un poquito más. Primera y 10 para los del Tepeyar. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Tierra se la queda el corredor. Bien. Buscan por el lado derecho y aprovechan para unas 7 yardas. Tendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Tres yardas por avanzar. Una vez por tierra penetra la defensa de los búhos. Detienen al corredor. Vendrá tercera. Tercera oportunidad. Tres yardas por avanzar. Tiempo fuera por parte de los trailes. Tercera oportunidad. Tres yardas por avanzar. Y en el aire suelta el brazo el coreback, el pase que va a ser incompleto. Cuarta oportunidad para los frailes. Cuarta oportunidad, tres por avanzar. Y por tierra, número 45. Y sigue avanzando y con ese acarreo va a conseguir la primera oportunidad. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Van al aire, pase completo. Y el número 3 que va a ser detenido tendrá segunda oportunidad para los frailes. Segunda oportunidad, una yarda por avanzar para los frailes. Que encuentra espacio primera y diez para los frailes. Primera y diez para los frailes. Ya están en la yarda 25 del campo de los búhos. Tiene con una optativa, la entrega para el número 45. Acaba de ser detenido. Tendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad, nueve yardas por avanzar. el aire los frailes, suelta el brazo, el cuello ah, que el pase es completo touchdown por parte de los frailes le ponen 6 puntos más 18 puntos ya suman los frailes siguen cayendo, 21-18 el marcador y en el intento de conversión por parte de los frailes Es incompleto, pero hay un castigo muy evidente una interferencia de pase sobre el número 3 se va a repetir la conversión de nueva cuenta el intento de conversión ¡Frailes! ¿No? ¡Vamos Frailes! ¡Vamos! Octativa con el número 45 pero bajó muy bien la defensa la conversión va a ser mala El marcador se queda 21-18 A favor de los búhos A reanudar el encuentro Patada de Kiko por parte de los frailes Aquí la patada corta Va a ser bien recuperada Por parte de los búhos Primero y 10 para los visitantes Primero y 10 para el conjunto de los búhos Yarda 44 de su campo Hay un pañuelo de pase nada, nada. Y aquí hay una interferencia de pase También Pero, es primero acá, pero, es primero acá. pero hay dos es castigos primero acá, es primero acá, es primero acá. El primero va a ser en contra de los búhos El segundo en contra de los frailes shift ilegal en contra de los búhos El segundo interferencia de pase Se anulan ambos castigos Bien. Se repite Primera oportunidad Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los búhos. Movimiento número 14. Pasa la posición, pero penetra la defensa. Detienen atrás, segunda oportunidad. Segunda oportunidad, 13 yardas por avanzar. Van por tierra con el número 20, pero se cierra la defensa del Capital. Detienen al corredor, vendrá tercera. Tercera oportunidad, las mismas 13 por avanzar. Van al aire los buros. Suelta el brazo el corebaje. Parece que va a ser incompleto. Incluso se pudo hasta haber marcado una interferencia ofensiva. Será cuarta oportunidad, tendrán que despejar los duros. Cuarta oportunidad, 13 por avanzar. Acá de despeje por parte del número 7. La dejan votar y aquí viene el regreso. ¡Sí! ¡Sí! Ahí hay un de la barra. Ya lo marcaron los oficiales. Será primera y 10 y 15 yardas más para los frailes. Será primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Por tierra los frailes, van a sacar unas 5 yardas. Vendrá segundo dado. Segunda oportunidad, 5 yardas por avanzar. Tierra de los frailes, encuentra espacio el corredor. Primera y 10 para los frailes. Primera y 10 para los frailes y con esta jugada termina el tercer cuarto. Inicio del cuarto cuarto, la ofensiva de los frailes con primera y diez Van por tierra con el número 11, encuentra espacio. Va a ser detenido. Primera y 10 para los frailes. Primera y 10 para los frailes, yarda 33 del campo de los búhos. Van por tierra con el número 45, tiene una avenida. La aprovecha para tener otro primer y 10, unas 20 yardas de ganancia con esta jugada. Primera y 10 para los frailes, yarda 11. Nuevo por tierra con el número 11 Pero se cierra bien la defensiva tendrá segunda oportunidad Hubo una llamada de advertencia A las bancas Ahorita en bola muerta Aquí vienen con su segunda oportunidad Los frailes Y con este acarreo Tenían un buen avance Pero hay un pañuelo en la jugada Me parece que va a ser un castigo en contra de los frailes Así es Sujetando por parte del número 74 de los frailes, 10 yardas de castigo Tras el castigo del sujetando será segunda oportunidad, 18 por avanzar Van al aire los frailes, suelta el brazo, el correo, que el pase que es incompleto Así que vendrá tercera oportunidad Tercera oportunidad, 18 yardas por avanzar la optativa, la entrega para el corredor que va a ser bien detenido, pero hay un pañuelo en la jugada vamos a ver qué dicen los oficiales del castigo es un bloqueo por la espalda por parte de los frailes van a ser penalizados con 10 yardas tercera oportunidad y largo el brazo, el coreback, el pase que va a ser incompleto. Así que será cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad. El aire, los Suelta el brazo, el coreback. El pase que va a ser incompleto. Terminan las oportunidades para los frailes. Vendrá la ofensiva de los búhos al terreno de juego. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los búhos. Van por tierra, detienen muy bien al coreback, que había salido por piernas. 6 yardas de ganancia, vendrá segundo dan. Segunda oportunidad, 3 yardas por avanzar. Bien, bien. Por el centro se cierra bien la defensa. Vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad, una yarda por avanzar. Por tierra, los búhos penetran la defensa, detienen atrás. Cuarta oportunidad para los del Politécnico. Cuarta oportunidad, cuatro por avanzar. Vendrá la patada de despeje por parte de los búhos. Sale por piernas el pateador, consigue el primero y diez. Así que será primera oportunidad para los búhos. Primera y 10 para los búhos, yarda 41 de su campo. Se la queda el coreback. Busca por fuera, va a ser muy bien detenido. Tendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad, son 16 yardas por avanzar. Y por tierra los búhos, buscan por el lado izquierdo. Pero sale del campo el corredor, vendrá tercera. Tercera oportunidad, 14 por avanzar. El pase, que esto incompleto. Cuarta oportunidad para los Budos. Cuarta oportunidad, 14 por avanzar. Y otra vez el equipo especial de patada de despeje. Ya había movimiento en la línea por parte de los búhos. Los oficiales no lo vieron aquí. El despeje que va a quedar la bola en la yarda. 34 será primera y 10 para los frailes. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los frailes. Van por tierra, el corredor que busca por el lado izquierdo va a ser bien detenido. Vendrá segundo down. Segunda oportunidad, 8 yardas por avanzar. que es bien detenido por la defensa tendrá tercera oportunidad tercera oportunidad con siete yardas por avanzar, van al aire los frailes se le acaba el tiempo al coreback logra salir, suelta el pase ¡Ese es castigo! ahí el pase va a ser incompleto cuarta oportunidad cuarta oportunidad para los frailes siete yardas por avanzar viene la patada de despeje una buena patada Problemas en el fildeo Pero alcanza a recuperar el balón El jugador de los búhos Primera y 10 para los visitantes Primera oportunidad 10 yardas por avanzar para los búhos Van al aire El pase completo con el número uno Por el lado derecho Ya va a ser detenido Vendrá segunda oportunidad Segunda oportunidad Cuatro yardas por avanzar al aire otra vez los búhos. Suelta el brazo, el coreback, el pase que es incompleto. En la tercera. Tercera oportunidad, cuatro por avanzar. El pase que es incompleto. Cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad. Son cuatro yardas por avanzar. Vendrá la patada de despeje por parte de los búhos. Viene la patada. Deciden no filtrar a los frailes. Ya la toca ilegalmente los búhos. Yarda 15. Empezarán los frailes con su primera y diez. Primera y 10 para los frailes, desde su yarda 15 iniciar con la ofensiva, van por tierra, encuentra espacios número uno, sigue avanzando, ya yeah. lo sacan del campo, primera y 10 para los frailes. Nos anuncia el oficial la pausa de los dos minutos, restan dos minutos con ocho segundos, los frailes vendrán con su primera y 10 desde la yarda 35. Se tardan un poquito en reaccionar en esa jugada. El corredor va a ser detenido. Una yarda atrás. Vendrá segundo down. Segunda oportunidad. 11 yardas por avanzar. Formación sin corredores. Van al aire. Suelta el brazo. El coreback, el pase que es interceptado. Y aquí viene el regreso por parte de los búhos. Y ahí va a ser detenido primero y 10 para los búhos. Y aquí vienen los búhos a poner rodilla en piso. Vamos, Fraile! No, sí sacaron una carrera que va a ser bien detenida. Segundo down. Segunda oportunidad, 12 yardas por avanzar. Otra vez por tierra los búhos. Detiene ¡Vamos, ¡Vamos! Eh, la defensiva de los frailes. Tercera oportunidad, otro tiempo fuera por parte del Tepeyac. Se quedan sin tiempos fuera los frailes. Vendrá tercera oportunidad. Son siete por avanzar. Otra vez por tierra los búhos. Hay un castigo, un y se, salió, y se salió bien. En el campo. Y por acá hay un par de jugadores. Peleándose. Son bien cochinos. Desde hace rato están igual. Desde hace rato están igual. ¡Fuego limpio! Er er er volaron pañuelos, volaron gorras. limpio! Desde hace rato están igual. Gracias a su castigos el primero, sujetando en contra de los búhos el segundo, foul personal en contra de los frailes, está expulsado el jugador tercero, foul personal en contra de los búhos, está expulsado me parece que los últimos dos fueron en bola muerta así es que se aplicaría el sujetando y se repite tercera oportunidad declinan el sujetando los frailes, así es que entra cuarta oportunidad y aparte salió del campo el jugador así es que el reloj está, pra, está parado cuarta oportunidad viene el despeje de los jugos casi la tapan Ahí viene el fildeo y el regreso por parte de los trailes, tiene espacio el finder y ya va a ser detenido. será primera oportunidad para los trailes será primera y diez para los trailes ya no tienen tiempos fuera Aire, le acaba el tiempo al cobalt, decide salir por piernas sale del campo así que vendrá segunda oportunidad segunda oportunidad son tres yardas por avanzar Aire, pase corto con el número dos completo, pero rápidamente detenido y queda dentro del terreno vendrá tercera tercera oportunidad son cuatro por avanzar Última jugada del encuentro. Mal aire, el pase completo. Por acá sale del terreno el número 7. Si sí les va a dar tiempo de una jugada más. Primera y 10 para los frailes. Primera y 10 para los frailes. Pase pantalla, el pase es completo. Baja bien la defensiva y ya detienen al jugador. Sale del campo, pero finaliza el encuentro con esta jugada. Aquí en el campo de los Colts, el marcador se va a quedar. Frailes del Colegio del cp ya 18 búhos del Instituto Politécnico Nacional 21. En esta semana 6 de la Juvenil de Otoño, de NEPA 2022. Por hoy nosotros les damos las gracias Esta es una producción de Cena de Gol Soy Miguel Cotarelo. Nos vemos, hasta la próxima